Si tu idea suena muy loca, como nadie está lo suficientemente loco para llevarla a cabo, si tú la llevas a cabo, no tendrás competencia. No lo digo yo, lo dijo Larry Page.